buenas buenas tenemos fichas tenemos cable armamos un alargue vamos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 Espero que les haya gustado el tutorial. Suscríbete y activa la campanita para que te avise los nuevos videos que subimos. Nos vemos en el próximo.